Levemente, ¿Vale? que te voy a presentar, es que te no sé si me beso, que te ahora, te pre porque me voy a poner aquí a este lado, ¿vale? Te, Muy bien. te presento eh, y luego ya pues nos haces una pequeña introducción y luego te vamos preguntando. No, Perfecto. Nosotros estamos aquí con café y pastas. Qué suerte. ¿Vale? Y rosquillas sí, sí, caseras. Pero, pero está fumando. Porque está en su casa. Es un espacio de libertad todavía. Bravo, claro, bravo. Bueno. bueno, pues bienvenidos eh, todos a este nuevo café. Hoy hemos secuestrado a Idoya desde el frío polar que están viviendo en Nueva York. Idoya no es periodista, lleva. 18 años como corresponsal eh, del periódico de Cataluña en Estados Unidos, en Nueva York como sede, pero bueno, ha cubierto muchísimos eh, temas por todo Estados Unidos. Eh, de vez en cuando a Washington, cubrió el Katrina, también ha estado por Panamá cubriendo algún conflicto social, también se pongo algún salto, así que tiene una visión global con una mirada externa, que está muy bien para analizar algunas cosas que ellos mismos no se entienden de sí mismos. Entonces, eh, pues la idea es que nos cuente un poquito un, una presentación de la democracia eh, estadounidense o no democracia, ya nos dirá, y luego pues dialogamos sobre los sustos que, o no sustos que nos da el señor Trump o los republicanos, saber si él es una causa o una consecuencia de lo que está pasando y cada uno vamos aportando, entonces eh, son todos tuyos, ¿vale? Gracias, gracias Pilar, gracias a todos, creo que os llueve mucho en Santander, así que gracias por el esfuerzo de ir. Yo no salgo porque estamos a sensación térmica de 20 bajo cero, con lo cual, mmm, casa. Eh, bueno, el tema es tan amplio que yo, si os parece, voy a hacer primero un retrato, aunque sea un poco somero, de, de Trump, de cómo ha llegado, cómo hemos llegado a él, y cómo están luego en particular las cosas en este momento, después de las legislativas y en el momento actual. Y cómo, cómo está Trump, cómo están los republicanos y cómo, cómo están los demócratas y cómo está el país. Entonces, lo primero que yo creo que hay que... No se puede analizar a Trump sin mirar a la historia. Yo creo que la democracia de Estados Unidos, y esto lo reconocen algunos aquí, es una democracia, como dicen aquí, aspiracional, es decir, ellos presumen mucho de, de, de su democracia, pero es una democracia con fallos, con fallos eh, muy graves y el principal tiene que ver con lo que aquí llaman el pecado original, que es la raza, eh, porque siempre se... Se ha excluido a, al africano. bueno aquí le llama yo les llamo negros eh, por, no es eh, políticamente incorrecto aquí es el African American pero se ha excluido al negro entonces ese problema se ha arrastrado desde siempre después de la guerra civil republicanos y demócratas para salir adelante eh, suprimieron el voto negro y aunque en los años 60 con la lucha por los derechos civiles eh, supuestamente se asentó, es un problema que, que todavía se, se arrastra. Entonces, ese es un punto básico para mí, para entender siempre este país. Y luego, en concreto, Trump Trump es el resultado de muchas décadas de, de un impulso del Partido Republicano hacia minimizar el, el, el papel del gobierno, especialmente las cuatro últimas décadas. Desde después de Reagan, incluso con Clinton, Clinton accedió a esta idea de minimizar el papel del gobierno. Primero fue Reagan, luego fue Clinton y en el Congreso Newt Gingrich empezó un asalto que ha culminado con la presidencia de Trump. Trump lo que ha hecho, bueno, esta parte, los, los problemas del sistema capitalista que también eh, laten late en todo lo que está pasando. Entonces, Trump surge en un momento después del primer presidente negro de Estados Unidos que desató aquí el, el racismo latente y él aprovecha y, y despierta otra vez, da como permiso para que ese racismo que era um, latente se exponga sin, sin ningún problema. Aprovecha las ansiedades económicas en un país donde realmente la desigualdad ha crecido muchísimo y los problemas de la clase trabajadora... Um, son brutales, es decir, tú puedes tener trabajo, pero no, no te da para vivir. Entonces, logra una combinación perfecta de la ansiedad económica y de la ansiedad ante eh, cuestiones raciales y en cuestiones eh, como el inmigrante, que eso ya también lo estáis viendo en Europa, se está viendo en muchas otras partes del mundo. Y entonces, Personalmente yo creo que él no quería ser presidente. Llega sin ideología, llega con esa base. Él no es un loco. No, no Él no hace política con una ideología o con un objetivo. Él es un narcisista brutal. Él, en principio, yo creo que entró en campaña para construir su marca y todos los problemas que ha habido, por ejemplo, con Rusia cuando se ha sabido que siguió negociando la construcción de la torre de Trump en Moscú en junio, cuando ya sabía que iba a ser candidato. Porque yo creo que él ni siquiera pensaba que iba a ganar y él estaba construyendo su marca para su negocio. El problema es que cuando ha llegado, eh, bueno, pues ya, ya, ya tiene el poder y el poder ahora si, a, a un narcisista como él le puede. Entonces, los dos primeros años de legislatura ha impulsado toda esta agenda, esta agenda que sobre el papel vendió la idea de que era por el pueblo, pero ha hecho una desregulación brutal. Su mayor logro es eh, el, la reforma fiscal, que da ventajas a los ricos con la guerra comercial logró cierto apoyo de los trabajadores que estaban contra los tratados de libre comercio que firmó Clinton y que pero él promete al trabajador una vuelta de un trabajo que no puede volver eh, a la vez está desregulando desregulando no solo en medio ambiente que esto en, en medio ambiente está haciendo un daño brutal eh, pero también está mmm, desregulando favoreciendo a las grandes compañías, legislando, favoreciendo a las grandes fortunas y el, el trabajador al que supuestamente iba a ayudar sigue sin nada. Sigue sin nada, tiene, bueno, le ha dado, en la reforma fiscal le da una ayuda, una ayuda que precisamente dejará de verse después de las elecciones del 2020, que es cuando se enfrenta a la reelección. Y luego sigue... Él tiene que ceder a, a, a toda una base radical que no es la única, su electorado no está solo compuesto por las voces ultra y la extrema derecha y el racista exacerbado, pero esa base es la más fiel y a esa es a la que tiene que, que mantener contenta y entonces eso por ejemplo explica la posición que tomó con el cierre de gobierno porque él estaba dispuesto a aceptar. Eh, negociar un presupuesto que no incluyera dinero para el muro y cuando la extrema derecha tanto votantes como comentaristas de, de medios que aquí son muy populares como los congresistas más de derecha se le echan encima en la marcha atrás y entonces se ha obcecado con esta idea de los 5.700 millones de dólares mmm, eh, que no va a conseguir eh, Después de los dos primeros años, él tiene las elecciones legislativas en noviembre, que aunque no fue la visualmente no fue la, la ola azul que se esperaba, la ola demócrata, sí ha sido muy significativa y le, y le ha hecho mucho daño, porque perdiendo el control de, de la Cámara de Representantes, de la Cámara Baja, eh, se le ha roto el gobierno, entonces ahora solo le queda que es eh, un riesgo, solo le queda legislar, intensificar aún más el, el uso del poder ejecutivo, que es lo que ha, lo que ha estado, por lo que criticaban a Obama y es lo que va a seguir haciendo hasta ahora. Las elecciones legislativas sí que dieron mucha esperanza de ver la movilización de, de mucha gente que antes no se había involucrado en política y, y ahora se está involucrando. No solo el número récord de candidatas mujeres, son los jóvenes, son las mujeres, y se está creando, se está forzando al Partido Demócrata a tomar unas posiciones más a la izquierda hay un gran debate sobre si hay que estar en el eh, hay que moderarse para buscar a los moderados que tampoco apoyan a Trump, pero hay una ola creciente de, de, de un movimiento hacia la izquierda y de un reclamo de cosas que, el, que el, la derecha define como radicales, pero que llevan un siglo en la agenda de Estados Unidos, como es la lucha por la sanidad, eh, el, un salario mínimo. Entonces, eh, bueno, es, esta es por ahora, o sea, sí por encima he intentado hacer un repaso de, <risa> de cómo estamos. Me dejo muchas cosas fuera, pero espero que en el diálogo no vayamos más a, a cosas concretas que os interesen. Una, una pregunta. Has hablado de esta ola de los demócratas, pero eh, ¿realmente hay un movimiento de izquierdas en Estados Unidos o todo esto que nos están vendiendo o que nos gusta mucho a los periodistas de sacar en titulares la mujer joven eh, latina o la mujer madura en el legislativo, pero que es mujer y.? Pero no sé si va más allá de ese marketing o de esa imagen y realmente hay un movimiento sólido, ya no digo de, entre la gente, sino político, que es el que luego al final tiene que sustentar todo eso. Hay, hay mucho movimiento y esto es uno de los, uno de los puntos positivos que ha, que ha tenido Trump, es que ha creado una conciencia de que Necesitas una o sea, necesitarse políticos que te representen mejor. Esta entrada de gente como Alexandria Ocasio-Cortez, que yo entiendo que se le mire con cierta reticencia, ¿no? Porque es muy joven, sin experiencia, puede parecer que es otro fenómeno mediático comparable a, a Trump, pero en el otro lado. Pero por ejemplo, Ocasio-Cortez la semana que viene va a presentar, en se va a presentar en el Congreso un programa que se llama el Green New Deal. El Green New Deal es una agenda que no es solo medioambiental, sino que une la lucha por la justicia económica, la justicia social y la justicia medioambiental. Todo esto lo están moviendo unos grupos de activistas que son que tienen veintipocos eh, años, gente sin experiencia en la política y gente que se ha activado porque han visto... La desregulación, sobre todo en materia medioambiental, las barbaridades que está haciendo Trump. En la matanza de Parkland, la movilización de los jóvenes contra las armas logró cosas que no, no, no se habían logrado antes y ahí no se hace la división entre republicanos y demócratas son jóvenes implicándose en las protestas de, de los jóvenes contra las armas muchos de ellos aún no pueden votar pero hay mesas para registrarse para votar, son una parte del diálogo nacional entonces, luego hay un nuevo movimiento por ejemplo de, de lucha contra la pobreza estamos viviendo un momento muy parecido según lo veo yo, a lo que fueron los años eh, 60. ¿No? Martin Luther King, después de que el I have a dream, el discurso famoso del I have a dream, y mucha gente lo ve solo como la cuestión racial. Martin Luther King en los últimos años de su vida, después de que estuviera aprobada la ley de derechos civiles, deligió que no era solo una cuestión de tener la Ley de Derechos Civiles, que había que hacer una lucha contra la pobreza, una lucha contra el militarismo y una lucha contra el racismo. Y no podía haber, no se pueden librar independientemente. Ahora hay un movimiento, hay un reverendo, que es el reverendo William Barber, que va muy en la línea de Martin Luther King. Hay, hay una... Re reclamación de objetivos que siempre se ha, habían tenido los progresistas en este país y, y se están impulsando, tienes un intento de sacar el dinero los demócratas están haciendo mucha campaña por romper este sistema en el que los votos se compran todo, desde que el Tribunal Supremo aprobó en el 2010 o tomó una decisión que, que Citizens United abrió el, las puertas a dinero sin fondo para las campañas, sin, sin límite para las campañas. Entonces, ahora ves muchos candidatos que, que se están postulando, lo mismo que hizo Bernie Sanders, al que hundió el establishment demócrata, pero bueno, que es, no vamos a coger dinero de las grandes corporaciones. Ahí el partido demócrata va a tener una gran crisis, porque tiene que separarse de las grandes corporaciones, el, el aparato del partido tiene que separarse de las grandes corporaciones, de los grandes donantes, si quiere tener a, a toda esa base que quiere cambiar cosas del sistema y tener una de democracia más representativa. Entonces yo sí veo que hay, hay mucho movimiento y luego eh, Black Lives Matter nació durante la presidencia de Obama pero pero, pero sigue, sigue teniendo muchísima fuerza y lo ves en las marchas de mujeres, en, en las marchas contra las armas, en las marchas de medio ambiente, en las marchas de ciencia, están interconectándose mucho estos todos estos movimientos. Y luego, por ejemplo, dentro de la izquierda, aquí, aquí decir comunista era... era una... como... era sentenciarte eh, a muerte, era muy secreto. Pero ahora, por ejemplo, hay un grupo que son los... que es heredero de grupos anteriores, pero son los socialistas demócratas de América. Entonces, la media de edad antes Hace cuatro años era gente de 60 años. Era una cosa muy intelectual, muy académica. El, hace cuatro años eran 4.000 o 5.000. Hoy son 45.000. Que, que pueden ser pocos. Pero es una reivindicación, que ya lo hizo Sanders también, de reivindicar el socialista demócrata sin el miedo a que te digan es socialista, porque aquí te dicen es socialista y ya es comunista, es Venezuela, que luego iremos a Venezuela. Entonces, hay, y ellos antes hacían mucha educación política, no se mezclaban, no se implicaban tanto en el apoyo a un candidato concreto, pero ahora sí se están implicando. Y, por ejemplo, Ocasio cortez tenía el apoyo de los, de los socialistas demócratas. Y es una energía joven que se vio en la candidatura de Bernie Sanders y el Partido Demócrata, aunque esté en este debate entre moderación, centro e izquierda, no puede, no puede prescindir de, de, de esa energía, porque, sobre todo, cuando prescindieron en las últimas elecciones suprimiendo a Sanders, mmm, ¡Gilet! Bueno. Se cansó. No es que te nos ha sido. Nos hemos congelado. Sí, sí. Ahora ya te vemos, no, pero congelada. Ahora ya sí. se... haz, haz vuelta, haz vuelto. has vuelto, has Has vuelto. sí, ¿Nos ves? Voy a hacer esto. Yo sí. Ah, ahora tinta. nosotros también. Nos hemos quedado vale. cuando eh, sacaron a Bernie Sanders de la ecuación. Hillary, Hillary pagó un precio. Hillary y los demócratas. Y luego el resto de la humanidad, todos pagamos un precio. Entonces no, no pueden permitirse... Eh, cua cuando ves a los primeros candidatos que se están presentando ahora para las primarias demócratas, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand, Julián Castro... Eh, Elizabeth Warren, por supuesto eh, la agenda se ha ido a la izquierda ¿por qué también? porque en las primarias demócratas el, quienes más votan el 20% de los demócratas que son los que participan en primarias y todo, se definen más progresistas ahora entonces el partido no puede prescindir de ellos ha subido entre los demócratas en 20 años, los que se, de, los que se definen como progresistas, eh, ha pasado al 50% cuando, cuando antes no llegaba al 20%. La gente tiene menos miedo de reivindicar eh, demandas progresistas. Demandas progresistas que son... Defensa del estado de bienestar que se aprobó durante la presidencia de Roosevelt, o sea que llevamos décadas, lo que pasa que el asalto a todo el, el estado de bienestar, por parte de los republicanos, el asalto en términos de, de jueces, eh, es tan grande que... que que ahora parece radical defender algunas cosas que simplemente es una línea de defensa de lo que se tenía antes o de a lo que se aspiraba antes. Y hablas de, de, de que Trump ha estado desregulando un montón de cosas. Eh, ¿Eso, si no sale reelegido, <risa> es recuperable? Sí, pero pero con un, con un... Va, o sea, va, costará, costará. La desregulación medioambiental, por ejemplo, que está haciendo es, es tremenda. Eh, se ha visto que han caído 85% las multas a, a los contaminadores. Eh, esa contaminación, echar marcha atrás, ¿no? Hay una resistencia en estados como California que por cuestiones eh, históricas, de precedentes históricos, de, de decisiones judiciales y, y legislativas, eh, mantiene cierta autonomía a la hora de, de regular, de regulación medioambiental. La desregulación de los bancos, por ejemplo, eh, a esa hay un impulso muy fuerte para volver a regularla. Y tú tienes a una candidata como Elizabeth Warren, que, que además está en el Senado, y tienes cada vez esta voz más progresista dentro del Partido Demócrata en el Congreso, y van a hacer un impulso por intentar reforzar las regulaciones. Pero vamos a tener que esperar. Tiene marcha atrás. Los tribunales son mucho peores. Son mucho peores. Porque... Eh, los tribunales Trump llegó con ciento y pico eh, plazas abiertas en tribunales que él, él puede nombrar plazas que estaban abiertas porque los republicanos le bloquearon a Obama la nominación de muchísimos jueces esos jueces que se coloca muchos son de por vida O sea, solemos fijarnos en el Supremo donde el daño es gravísimo porque ha colocado a dos jueces conservadores y ya la balanza, durante décadas, por ahora va a estar inclinada del lado conservador. Pero en los otros tribunales de distrito y de apelación, que son parte de la red federal, ya ha colocado casi a, a más de 40. Y estos son también cargos vitalicios y son quienes toman decisiones en temas que van desde el aborto hasta el dinero, la financiación de campaña, hasta decisiones de poder ejecutivo, entonces ahí está dejando una huella con la que vas, esa, esa va a ser mucho más complicada de echar hacia atrás. Pero si lo que quería... Yo soy una preguntona, es por profesión, no, o sea no, que ustedes, que ustedes un Si lo que contaba Trump que cuando se presentó a las elecciones, era crear una marca, ¿ahora qué está consiguiendo? ¿Qué va a sacar él de todo esto cuando ya no esté en el ejecutivo? Porque va a desgastarse mucho también, ¿no? No, no, no. Mira sus negocios, mira la familia, mira la de países con los que puede hacer... Quiero decirte, su, su apoyo a, a, a todos los... ¿no? Le gustan los hombres duros, le gusta Xi Jinping, le gusta Vladimir Putin... Pero el único que no le gusta es Maduro, pero no tiene. Eh, Víctor Orban eh, eh, apoya todo y él es, es, es su es su nombre. <coughs> Son sus empresas, es la organización Trump. O sea, el nivel además de nepotismo, de, de es, siguen haciendo. Tiene las causas abiertas porque sigue haciendo. Ahora no le, fa, no le hace falta ni estar fuera del ejecutivo. Ahora está haciendo negocio y cuando acabe va a seguir haciéndolo. Sí. Vamos, te voy a hacer business. A ha mí hacer business, lo que pasa que la factura de hacer business es. Eh, necesita alimentar a toda una base de votantes que le exigen algunas cosas. La derecha religiosa le exige los pasos atrás en, en cuestiones como ¿no? la salud reproductiva, el matrimonio gay, puede de aprobarse, ¿no? los transgéneros. Tiene una deuda con, con la base cristiana y ahí tienes que entenderse, o sea, ahí se enmarca... Mmm, el, el veto musulmán, que lo puede vestir de otra forma metiendo a Corea del Norte y a Venezuela, pero es un veto musulmán. Y luego tiene la xenofobia brutal hacia el inmigrante y el discurso mmm, que, que es esto, ha abierto las puertas a la xenofobia eh, a la xenofobia en abierto. Yo no sé si nos puedes explicar un poco qué es eso del cierre de gobierno, porque creo que aquí no entendemos bien las implicaciones que tiene que se decrete un cierre de gobierno. Quiero decir, porque lo que hemos visto es: ah, Trump ha decretado cierre de gobierno, el cocinero español este está dando de comer a los funcionarios. No. Entonces, como que. No, claro. Ahí está el problema de. de tú necesitas el presupuesto operativo del gobierno y te lo tiene que aprobar el Congreso. Este. Llevamos décadas de, con cierres de gobierno. De hecho, cuando Clinton llegó a la presidencia, Gingrich le hizo un cierre de gobierno, que fue uno de los más largos hasta este, porque era una, una lucha por los intentos eh, ¿no? republicanos de, de cortar el estado de bienestar, y ahí tuvieron un cierre. Obama tuvo cierres cuando le asaltaron la reforma sanitaria. Entonces, después de las legislativas, Trump se encuentra que ha perdido la Cámara de Representantes. Entonces, había tenido dos años de control del Congreso para intentar sacar con sus mayorías, que no le daban el Senado los 60 votos que necesita para muchas cosas, pero controlaba las dos cámaras del Congreso. Y no ha hecho nada del muro. El muro... El muro... Eh, pasó es que pasó su campaña en, en el muro en el inmigrante en la seguridad entonces se encuentra con que la derecha se lee la derecha más radical se le echa encima cuando tiene una posición de bueno vamos a mantener el gobierno abierto y lo cierra esto más allá de te demuestra la disfuncionalidad de, de Washington. Eh, te, te demuestra la polarización cada vez creciente. Para los republicanos es parte de esta lucha que llevan haciendo 30 años, de, o 40, de minimizar el papel del gobierno. Es decir, todos estos funcionarios públicos... Eh, no son esenciales. En el cierre tú has prescindido de trabajadores que no son esenciales, los que se quedan en su casa sin cobrar. Hay otros que tienen que ir a trabajar y no cobran. Y entonces, vendes esta idea de que el gobierno es demasiado grande, de que te, tiene empleada demasiada gente y que no haría falta tanto. Entonces, eh, el problema que tuvo Trump es que se le estaba yendo de las manos, porque no es solo que José Andrés les tenga que dar de comer, es que te demuestra eh, uno, que el país no funciona cuando le empieza a afectar no solo a los aeropuertos sino a sus propios votantes porque los pequeños negocios eh, no podían tramitar eh, ¿no? permisos, créditos entonces cuando vio que le afectaba la base de votantes decide que lo reabre ahora tenemos un grave problema que es que los demócratas no dan el brazo a torcer que está bien porque no pueden hacerlo, pero la semana que viene Trump tiene el discurso sobre el Estado de la Unión. Y toda la información que está saliendo ahora es que ya está preparando declarar una emergencia nacional de inmigración para dotarse de dinero para el muro. El muro, que no está de más recordar que en campaña prometió que iba a pagar México, pero ahora ya la promesa eh, se le ha olvidado pero el, el, cierre, el cierre también afecta a trabajadores públicos. Los sindicatos aquí solo tienen fuerza en el sector público. En el sector privado solo, solo está sindicado el 7% de, de o sea, el 7 de miembros de sindicatos. Pero en el, en el sector público es aún donde tiene peso el sindicato. Trump ha hecho medidas contra los trabajadores públicos. Algunas se las han frenado los tribunales, pero congelarles salarios. Entonces, eh, tiene que moverse en un equilibrio de, de contentar a los trabajadores, que le, que a los que le, supuestamente muchos de ellos son parte de su base de votantes, contentar a la lineadura que le exige no cedas en el muro, entonces, eh, pero el problema que tenemos ahora es, él no tiene nada que perder ahora lanzándose a, a, a medidas cada vez mmm, más desatadas y cada vez más eh, de, de un autócrata. Entonces, se puede dictar una emergencia nacional la semana que viene y no hay forma de, de, de frenarla. O sea, no hay forma de frenarla. ¿Vamos a ver más Trump de Trump? ¿Eh? ¿Y vamos a ver un Trump más Trump todavía? Sí, sí. Sin duda, los dos próximos años son más... Eh, sí, es peor. Es peor. Bueno, tú tienes el pasaporte para salirte, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar... Eh... Carolina que no se no se la ve eh, por la cámara claro. hacemos un movimiento así de cámara tiki, tiki, tiki, tiki. ahí ves hay gente no yo eh, que te quería preguntar cómo vive la sociedad americana todo el tema que está ocurriendo con, con los que los que quieren saltar el muro y esa separación de los niños con los padres es cierto todas esas informaciones que nos llegan de que algunos niños estaban falleciendo, de que están en condiciones eh, como si estuvieran encarcelados. Sí, a ver, la inmigración, o sea, lo que está haciendo con la, con, con la inmigración es... Es una barbaridad es, y es parte de, de ese discurso xenófobo en el que pasó su campaña, que fue clave en su victoria y que ha mantenido desde el principio. Es verdad que aquí, de, durante décadas, se ha intentado regular el... el regular reformar las leyes de inmigración y no se ha conseguido Obama deportó más gente que nadie los niños en, en las celdas Obama los metió las celdas no son de las cárceles las imágenes que hemos visto de niños en cárceles con Obama también las vimos y Obama deportó a más gente que nadie el problema de, de Trump es que Obama no tenía un discurso xenófobo de odio al inmigrante y Trump sí lo tiene, ha aplicado la política de tolerancia cero que afortunadamente eh, los tribunales le han obligado a dar marcha atrás en algunas eh, cosas. Para la oposición a Trump esto ha movilizado, ha habido mucha gente protestando, o sea a él le sale, le sale mal porque, porque es una visión absolutamente deshumanizada de cualquier ser humano. Para su base de votante radical no es ningún problema, no es ningún problema. Es difícil eh, ¿no? hacer una definición de la sociedad como lo ve, pues la extrema derecha y los ultras y los racistas lo ven bien y la mayoría de la sociedad no lo ve bien. Eh, la frontera lo que pasa es que tiene, tiene, él, tiene, él tiene unos mensajes contradictorios hoy mismo bueno, se negoció con, con López Obrador este acuerdo por el que los demandantes de asilo van a tener que esperar en México, porque el sistema normalmente era, si tú cruzas o por un punto de entrada al, de los oficiales o sin papeles por mitad de la frontera cuando te arrestaban o cuando cruzabas, podías eh, demandar asilo. Pe podías pedir asilo. Y entonces te dejan esperando a que un juez decida tu caso. Él le llama catch and release, ¿no? Te cojo y te libero. Y él dice que así mucha gente luego no se presenta ante los tribunales. Eh, el plan que ha pactado con México es... Tú puedes demandar asilo, pero tienes que esperar en México. Hoy mismo se ha tuiteado que en Tijuana han subido un 33% los asesinatos. Claro, está diciendo, vamos a dejarle, el, el plan es, Ajá. les vamos a esperar en, A la vez está tuiteando, eh, en México ha subido un 33%, en la principal ciudad fronteriza en California. Sí, claro. Sí, claro. A, ver, A él le Nos Ha sido un momentín ido ya. Hola. ¿Hola? Aquí, nos sí. hemos quedado en el, cuando nos contabas lo del, del tweet que hoy mismo había tuiteado eso y luego... Ah, está tuiteando que es una crisis humanitaria, él vende el mensaje de, de, de que los niños están siendo explotados, de pero a la vez está, ha pactado un sistema por el que los va a mandar a México y a la vez denuncia que los está mandando a un sitio donde han subido un 33% los asesinatos. Pero es que él no tiene, no coordina el, el, el mensaje, le da igual, le da igual. Entonces, lo que ha hecho gravísimo, claro... Los dreamers, ¿no? que son estos, los que vinieron como niños sin papeles, que Obama les dio unas protecciones, y Trump se las ha quitado, o se las ha querido quitar, que los jueces tampoco le están dejando por ahora hacerlo. Entonces, el inmigrante ahora aquí vive eh, con mucho más miedo, vive con mucha más incertidumbre, y hay mucha solidaridad en la sociedad, con, con, no solo con los inmigrantes que llegaron de menores, sino con, con todo tipo de inmigrantes, porque además esta economía, como muchas economías, no, no funciona. Y esta sociedad, aparte de que es una sociedad histórica de inmigrantes, no, no funciona sin ellos. Y, entonces, y los demócratas ahí, por ejemplo, saben que no pueden ceder nada, no pueden ceder nada. ¿Se ha congelado otra vez? No, no, no, no, no. Yo tengo preguntitis y la gente tiene silencitis. Hablábamos eh, antes, eh, cuando preparábamos un poco de que íbamos a hablar, eh, más que en sí del problema de Maduro y Venezuela, de las consecuencias de la posición que toma Estados Unidos y de la gente que ha nombrado para encargarse de ello y de quiénes son. Ya. Yeah. Bueno, es que, es que el caso de Venezuela, o sea, porque si miras a la política de Trump, a la política exterior de Trump, ¿no? Ha sido todo este programa de América primero. Y es, nos vamos a salir de las guerras, ¿no? Nos vamos a ir de Afganistán, nosotros no tenemos nada que hacer en Siria, nosotros no tenemos nada que hacer en Irak ya hemos acabado supuestamente con el Estado Islámico y nosotros no tenemos por qué intervenir la OTAN que nos pague lo que nos debe pero de repente con Venezuela el, Américo, el América primero se ha acabado se ha acabado están los claros intereses petroleros el otro día sancionó cuando sancionó la petrolera estatal venezolana hace unas excepciones para que puedan mmm, seguir haciendo negocios en Venezuela Chevron Halliburton, que es que es la empresa a la que estuvo vinculada Cheney, General Electric, es decir, pone las sanciones, pero da exenciones a las empresas eh, estadounidenses para que sigan haciendo negocios en Venezuela. Y luego, esto es una culminación eh, mencionábamos en su enviado especial para Venezuela es Helio Tacans, que este hombre claro, tiene un historial eh, de haber apoyado las matanzas de indígenas en Guatemala eh, El Salvador mintió al Congreso y estuvo condenado a dos años eh, de condicional pero con, condenado a dos años por mentirle al Congreso sobre el Irán Contra, con el que dieron ¿no? el dinero a la Contra Nicaragüense y le indultó, le, ind, le indultó Bush, pero es un señor condenado por mentir al Congreso entonces, es estuvo en la administración Bush durante la guerra de Irak es un neocón porque cuando Trump llegó a la presidencia tenía varias corrientes de gente que le rodeaba estaba el populismo y la ultraderecha, lo que le llaman la derecha alternativa que es ultraderecha de Steve Bannon estaba el aparato del partido que había conseguido colocar ahí a, por ejemplo a quien fue su primer jefe de gabinete tiene a, a su hija y a su yerno, que son simplemente jóvenes ambiciosos. Y, y, y luego se puso a gente con experiencia, o bien empresarial o bien militar. ¿no? Tenía sus generales, McMaster, el general Kelly luego entró de jefe de gabinete. Ahora se ha desatado la vena populista de extrema derecha de Bannon quedó fuera, por guerras internas entre esas corrientes. Se ha quitado a gente que no era digna del máximo aplauso, pero como Kelly, como McMaster, como Tillerson, y se, se ha rodeado solo de, de, de extremos, como Pompeo, que... De secretario de Estado, Gina Haspel, de directora de la CIA, Bolton, de asesor de seguridad nacional, y entonces entran, o sea, es como la, la resurgencia de, de los neocon, los neocon que después de la guerra de Irak y después de la administración de Bush, creímos que estaban aquí desaparecidos, pues vuelven con una fuerza eh, brutal, brutal, y entonces... Claro, es curioso que cuando has tenido el caso de Arabia Saudí, el asesinato de Khashoggi, que obviamente no va a romper con, con Arabia Saudí, tanto por intereses económicos como por intereses eh, geoestratégicos allí, por frenar a Irán, en Venezuela eh, no los tiene. Entonces, es un intervencionismo eh, claro, también porque... lo no Le está pasando, ya tiene a Bolsonaro, entonces lo que le quedaba ahí más de resistencia, porque con López Obrador, el que está ahí en ese momento de negociación, es, es Venezuela. Venezuela, que es el único país donde les interesa la democracia, y es el país con mayores reservas de petróleo. Yo no puedo hacer el vínculo directo, pero lo hago. <risa> pero encima el, el de el clima de la gente es a favor de ese intervencionismo o, o es que está haciendo este hombre nos va a meter en otro enredo? No, esto, esto lamentablemente, eh, por ejemplo, el, el aparato demócrata le está apoyando con Venezuela. Son estas voces más progresistas que ahora se oyen más las que están alertando de que esto de Venezuela ni, ni parece muy democrático ni... Pero son, por ahora, claro, son voces como más nuevas, voces a las que no se les tilda de radicales, pero el el aparato demócrata les está apoyando. Bill Richardson, que fue gobernador de Nuevo México, que fue secretario de Bill Clinton, que ha sido un negociador en cuestiones internacionales con los coreanos, pues ha dicho que, que Abrams, el enviado especial, este de Guatemala, de la contra condena, que le parece un moderado. Entonces, eh, el aparato demócrata eh, no, no le está criticando, no le está criticando. Y, y todos los republicanos, por supuesto, eh, están a favor. <risa> Se ha hecho el silencio, no sé si es que estamos asustados o qué, <risa> de lo que va a pasar. Os voy a contar otra cosa, ya que no me preguntáis. No, porque recientemente ha habido, cuando hablábamos antes de los movimientos, de si hay movimientos, hay movimientos y además en sitios y de gente que, que, que igual no eran los más lógicos de esperar. Y por ejemplo, las huelgas de profesores han sido muy importantes. La última ha sido en, en California, en Los Ángeles. Pero es que la primera, la que la que hizo saltar la chispa de todo, fue en West Virginia. West Virginia, que es un sitio no de mineros, que fue un sitio... Era como el emblema del votante de Trump, el trabajador rural, en zona que se, zona con minería que promete no resucitar, lo que... Claro, hay mucho elemento histórico, West Virginia, Virginia Occidental, eh, en los años 20, ahí hubo, los trabajadores de las minas, fueron una base de, de, de, de movimiento sindical importantísimo. De hecho, el término redneck, que lo vemos respectivo, viene del pañuelo rojo que se ponían los trabajadores de, de las minas, ...reclamando, ¿no? eh, derechos sindicales... ...entonces, bueno, derechos de trabajo... ...y Virginia Occidental fue uno de esos estados... ...donde el voto del blanco empobrecido... ...fue clave para Trump... ...pero los profesores, ahí es, te digo... ...como los jóvenes con las armas... ...no es tanto una cuestión de identificar un partido... ...sino, es una reclamación del poder ciudadano... ...en un sistema... Eh, donde el, el voto ciudadano ni siquiera es el voto directo ¿no? de, tú tienes el colegio electoral, Hillary Clinton saca más votos que Trump pero por el sistema de colegio electoral no es una persona un voto entonces eh, hay, hay muchos movimientos como este, el de, lo, el de los profesores que, que, que dan mucha esperanza de que la gente es muy consciente de que tiene mucho más poder que votar a un candidato para que llegue al congreso o sea al congreso estatal o a su ayuntamiento o, o, o las elecciones nacionales cada cuatro años eh, Estados Unidos es muy grande Idoya, entonces hacemos como una visión, es como si dijéramos que toda Europa piensa esto de esto yo no sé si hay mucha diferencia de un Estados Unidos a otro geográfico, ¿eh? no me refiero a nivel social sí. o... o, o Hombre, sí, así. está la denuncia de que las costas son elitistas y las grandes ciudades, luego tienes la distinción entre urbano y rural, y ahora tienes suburbio y exurbio, o sea, vas... vas es muy diverso. La cuestión que también ha pasado es, ahí se pensó ¿no? que el voto rural iba con Trump, el voto urbano iba con Hillary. Eh, el voto de suburbio era de, de Trump y el, el urbano eh, de Hillary. Pero en las legislativas se, le, se ha roto, se ha roto un poco ese, esa división. Porque después de dos años de presidencia de Trump, hay gente que de esas zonas de los suburbios, sobre todo la mujer de suburbio, eh, que ya, ya ha dicho basta. Ya ha dicho basta. ¿Eso suena a tu ordenador o el nuestro? El vuestro. <risa> bueno, pues esperemos que se calle. Ah, eh, oye, bueno, ah, perdón, perdón, dale, dale, no, que estoy yo un poco. No, no ¿no? bueno, eh, si desde no hay... mi desconocimiento, pero eh, se podría decir que el sistema judicial, bueno, los jueces, el poder judicial en Estados Unidos, a pesar de Trump, o también por, por, eh, por la política aterradora de Trump, es más eh, intervencionista, es más contestatario que, el, que en España, en, incluso en el tema de inmigración, por ejemplo, lo, lo que se oye es como que, bueno, como que hay jueces que ponen digamos, sobre la mesa unos, unos derechos que se están violando y sí. lo que nos encontramos en España es que realmente no hay contestación desde la Judicatura a la vulneración de derechos y de acuerdos tanto nacionales como internacionales en el terreno de la inmigración en relación por ejemplo a derechos humanos y derecho de asilo se puede decir sí. que hay eh, o sea una tradición y una realidad en Estados Unidos que tiene digamos más mm, peso no en la judicatura o sí. más capacidad de contestación sí no, claro aquí aquí se habla del sistema no los eh, check and balance no los equilibrios. Tienes el ejecutivo, el legislativo, el judicial, eh, y el judicial es verdad que pesa mucho. El problema que yo le veo al judicial es que hace también unas décadas que está muy politizado. Entonces, los jueces, por ejemplo, a Trump le han frenado mucho y le han frenado mucho. Eh, el veto musulmán al final el supremo le acabó dando el visto bueno porque lo había retocado, pero los jueces federales, se, lo, se bueno, había otros, otras instancias inter, inferiores que se lo habían frenado. Eh, en inmigración los jueces le frenan. ¿Qué pasa? Que muchos de los jueces que le están frenando, él lo denuncia, son jueces nombrados por presidentes demócratas. Ahora vienen jueces nombrados por por presidentes conservadores por él, todo depende de en qué juez caigas si caes en un juez progresista o en un juez conservador Perdona. a ver hola, ¿nos ¿Sí, ves? sí, sí, sí vale, sí, sí. es que a veces hace algo raro Maravilla. por favor para ver a digo que que todo depende de si caes en un juez progresista o en un juez conservador. Son Los jueces aquí son vitales, vitales eh, para to para todo, pero yo veo una justicia muy politizada, muy politizada. Entonces, el Supremo es la máxima instancia. Y, y ahí lo tenemos ahora, el, el aborto, ¿no?, la, el, el Roe versus Wade, ahora con una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, perfectamente podrían darle la vuelta, perfectamente pueden. Si llega algún caso, pueden darle la vuelta. Entonces, sí son jueces, o sea, hasta ahora funcionan, a Trump le han, le han frenado mucho, pero, pero también le han dado luz verde a muchas cosas, porque depende de, de, exacto, pues de si es de, caes en un tribunal eh, progresista o en un tribunal conservador. Yo lo no veo absolutamente... Y aquí los jueces, por ejemplo, muchos jueces eh, se eligen en elecciones. Los fiscales se eligen en elecciones. Entonces, tú los votas. Y hay muchos con unos intereses. Ahora me ha tocado estar siguiendo, por ejemplo, el juicio de Pablo Ibar, el español que estuvo condenado a muerte ahí, entre la fiscalía el fiscal es elegido por, el ciudad, por los ciudadanos el juez es elegido por los ciudadanos tienen que cumplir cuotas de pena de muerte en un estado donde la gente apoya pena de muerte ¿sabes? no te lo dirán verbalmente pero esa es la realidad eh, hay unos intereses políticos en la judicatura también y entonces mm, eh, es, es una justicia muy activa, pero en mi opinión también muy politizada. A veces la política va con tus ideas y a veces no. ¿Alguna pregunta? Perdona, es que estoy moviéndote para que los puedas ver. No, no, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tú nos quieres hacer alguna reflexión que no te hayamos planteado? Ay, a ver y es que me he dejado muchas Chuleta cosas creo que, que he perdido esa. a dos jóvenes he perdido a dos jóvenes sí. ¿eh? Sí. son a los que he visto son a los que tenía ahí enfrente sí, pero tienes aquí otros tres jóvenes no, es que Paco yo Paco y Pilar los quiero mucho y yo estoy feliz de hablar con vosotros, pero hablar en público no es muy fuerte, yo escribo. Pero bueno, no sé si, si os estoy dejando claras cosas que creo que son importantes. Eh, bueno, pregunta, porque llevas 18 años ahí. Eh, si ¿sí hay campos a pesar de los retrocesos, dependiendo de los cambios de gobierno, en eh, ¿Verdaderos avances que se hayan instalado en la sociedad estadounidense o a nivel político o a nivel social? ¿Cosas que se pueden destacar en positivo? Sí, o sea, yo creo que el cambio demográfico de este país eh, no tiene marcha atrás y entonces... Eh, la presidencia de Trump y todo este, el racismo brutal que se ha visto, o sea, lo que se vio en Charlottesville, los neonazis, eh, todo esto que, que, que se ve y que es aterrador, eh, es una respuesta porque están ante un cambio demográfico que no tiene marcha atrás. Y entonces, y en, a pequeña escala, la, la, la sociedad es una sociedad que vive muy diversa y que lleva muy bien la diversidad, lo que pasa que de repente hay como bolsas de ese de ese odio racial... Os voy a contar por ejemplo una anécdota, yo tengo una amiga aquí, una poeta, que era la, la pareja de otra amiga mía, su familia en Pensilvania, familia rural, gente que debía ser demócrata, ¿sabes? Por principio, por lo que creen, pero hubo como cierto cansancio en una parte de la población de, estás toda mi vida trabajando y ahora estamos aquí luchando por el derecho de los negros, por el derecho de los gays, por el derecho de, ¿sabes? Y yo no tengo para comer. Eso es lo que explotó Trump. Pero, pero, eso es una minoría de la población. La mayoría de la población vive con una sociedad que es avanzada, que es progresista, que racialmente es diversa, que culturalmente es diversa y, y es una sociedad, sabes, que convive. No es tolerancia, es, es convivencia. Entonces, lo que hay son bolsas, bolsas de, de un mundo anterior, y de un mundo pasado y de una historia eh, muy problemática y nunca resuelta que es el racismo brutal de este país que no se va a acabar eh, no la esperanza es no que haya que haya que cada vez sean menores esas bolsas pero os lo he dicho al principio, creo, Trump no, yo creo que no habría sido presidente si no hubiera habido ocho años de presidencia de Obama. Y a Obama le puedes cuestionar políticamente eh, en mil cosas, en mil cosas o en un millón de cosas, pero era negro. Eso es incuestionable. Y el y la, la reacción racista a la, al hecho de que un negro llegara a la Casa Blanca... Eso dio origen al Tea Party y eso dio origen a Trump. Trump, que, que no se puede olvidar, que hizo la campaña de no creerse que era americano, el bulo de, de, de que no había nacido en Estados Unidos. ¿Y a Obama se le oye? Poco. Por ahora poco, pero se le va a oír. Lo sabes tú. No, hombre, hemos oído a Michelle Obama, a él lo hemos un poco. Lo que pasa, o sea que también como ahora vivimos en este ciclo, ¿no? De información, estamos a dos años de las elecciones. O sea, vivimos en Estados Unidos ya se vive en una en campaña constante y es cierto, ¿no? que, que que Trump. No sé si habéis visto el último documental de Michael Moore, no sé si ha llegado allí. No, no, no. no, no, espera, no. Eh, El que hizo, bueno, sí. hizo el de High Night sí sí, Seven. Sí. Sí. sí, sí, sabemos, pero ese no, no, no lo hemos visto. Ahora, bueno, cuando llegue, ves lo que tiene. Es, es Michael Moore, que tiene sus cosas, pero es muy interesante. Es muy interesante. Y. No, Obama, a Obama lo veremos. El problema es que Obama igual va por la línea de moderación en vez de por las nuevas voces, ¿sabes?, con un poco más de, de giro a la izquierda. Eh, vamos a oír mucho de sanidad para todos, vamos a oír mucho de impuestos para los ricos, eh, porque ya estamos oyendo, porque os digo, es que se vive en una campaña constante. Todo es electoral. Kamala Harris, que es esta antigua fiscal de California, que es una de las que ha anunciado ya que se presenta a la candidatura demócrata, que es una mujer hija de jamaicano y de una mujer de la India, eh, ¿no? Que, eh, ya, la Obama, la Obama blanca, claro. Esta, dentro de una agenda un poco más progresista de la que podía tener Hillary Clinton, se va a mover también un poco, va a tener que contestar a, a cosas de del establishment, de dónde te viene el dinero, de tu relación con Wall Street, es como una heredera perfecta de, de Obama. O sea que la, le, bueno, lo veremos. Tardará un poco en decidirse entre los demócratas, pero ¿con esto apuesta? ¿El qué? ¿De cuál es tu apuesta? Uy, no sabes es... Dice que es que pitoniza, pero no. Y yo aquí he aprendido algo, es que hasta el día en que no me dan los resultados no digo nada. <risa> Otra cosa que no hemos hablado es que Trump tiene abiertas todas las investigaciones. Bueno, tiene abierta la investigación de Müller por, por ¿no? la conexión rusa, si se confabuló con los rusos, que ya ha evolucionado a obstrucción de la justicia. Yo creo que la confabulación rusa igual no se demuestra, pero la obstrucción de la justicia, seguro. Pero hay que entender que esto, claro, esto le puede hacer mucho daño y parte... Del asalto a las instituciones, del asalto a las normas, del asalto a la democracia que está haciendo Trump, está preparado, es, ¿sabes? Está, está abonando el terreno para que si en cualquier momento le imputan obstrucción a la justicia, va a tener... A una parte de la población que ya no cree en la prensa, que cree que todo es fake news y que todo es interés, que prefiere la autocracia a la democracia y te lo dicen así, el 22% de los republicanos prefiere la autocracia a la democracia, el 25% dijo que entendería que, que el el presidente tomara decisión como anular el congreso no un cierre temporal del gobierno como el que hemos vivido, no, cerrar el congreso en una situación de emergencia entonces, está cultivando mmm, esta sensación de el sistema nos miente, el sistema va por él para que cuando vayan a por él si tienen algo con lo que ir haya perdido credibilidad y aquí hay un riesgo de, de violencia que es eh, es moderado es muy moderado pero pero está ahí porque el problema es que entre esas pequeñas bolsas hay gente que no tiene mala intención, pero hay gente que sí tiene mala intención Bueno, pues este último nos ha dejado un poco asustados <risa> No, pero si os acordáis cuando hubo las protestas de los neonazis en Charlottesville, ¿no? Eh, aquella no, que fueron con con, con, con las antorchas, vespásticas, ¿no? ahí eso no se había visto, no se había visto una cosa así. ¿Y qué pasa? que luego va un loco atropella a uno ¿no? y, y mató ahí a, a una joven en un atropello, y claro, esto no pensabas que fuera a pasar, pero pasa, pasa, y los pequeños incidentes de, de racismo exacerbado son cada vez más, y los grupos de odio son cada vez más, y entonces... Te digo, no, no, yo no digo que estemos al borde de una guerra civil, pero sí que desde que ha llegado Trump a la presidencia, yo en 18 años el mayor, la mayor sensación de, de cualquier día en algún sitio va a explotar algo feo la he tenido en estos dos últimos años. También en Europa. ¿no? También en Europa como están por aquí. Claro, porque es lo que se está alimentando, se está abriendo las puertas a, a un discurso de, de odio y de que, que antes, yo no digo que esta gente no existiera antes, pero al menos se daban cuenta de que igual tan abiertamente no podías ir. Y ahora se creen con carta blanca para hacer, no solo para hablar en abierto, sino para actuar. Que, eso es, eso es lo que yo creo que es, no digo que aquí vaya a estallar, pero bueno, ya, ya ha pasado, ya ha pasado. Y mira que tenía muchas páginas de notas, pero creo que he pasado por muchas, ya creo que por sito. Sí, y en estos 38 años que has estado ahí. ¿Cuál es el presidente que más miedo te ha dado, con el que más te has divertido o del que más has aprendido? El que más miedo da es Trump. O sea, eh, yo he discutido y he hablado mucho aquí porque yo llegué con Bush en la presidencia. Yo llegué en mayo del 2000, en abril del 2001 y tuve el atentado, la, el 11-S, entonces claro, la, las guerras y todo. Bush... Bush fue demoledor. O sea, el hecho de que Trump sea malo no hace a Bush bueno. Y a veces se nos olvida, porque ahora aquí hay como una reconstrucción de, de Bush que parecemos olvidarnos de, de lo que hizo, ¿sabes? Qué es lo que pasó aquí cuando se murió John McCain, ¿no? Que aquí ahora, o cuando se murió Bush padre, que es que eh, ahora todos son héroes por comparación con Trump. Y es como que yo creo que no hay que perder la, la memoria histórica, ¿no? Y de aquellos polvos vienen estos, ¿no? Así se dice. Pues, eh, Bush fue demoledor. Bush fue demoledor. Y Trump... Trump es demoledor. Lo que también, voy a decir es que Trump ha permitido esa mirada, por ejemplo, a los fallos de la democracia, que creo que no sé, se... el análisis de dónde estamos, de qué queremos, de qué hay que hacer, de cómo se protege una democracia, cómo se lucha por una democracia, cuáles son los problemas de una democracia, creo que no se habría hecho igual si hubiera sido Clinton presidenta. Y entonces creo que como educación, como educación ciudadana, Trump ha sido el mejor. Como educación ciudadana, porque Bush fue demoledor para el mundo y para este país. Obama fue bastante decepcionante. En comparación con Bush, bueno, y en comparación con Trump, aún mejor. Pero en muchas cosas, eh, decepcionante. Y eso que creo que intentó hacer cambios de los que no son concretos, pero son de fondo. ¿No? Eh, que son muy importantes que son muy importantes. Pero claro, Trump nos ha, nos ha sacudido... A mí como periodista me ha enseñado, yo no le retuiteo nada, eh, me ha enseñado cómo tengo que escribir de, ¿no? de un presidente, me, me ha enseñado a estar mucho más alerta, me fuerza a analizar mucho más, me fuerza a estudiar mucho más, a prepararme mucho más. Y creo que como ciudadanos estas cosas que nos están pasando en Europa, aquí, en Latinoamérica, en Filipinas, en no, en, en, en, en un montón de sitios, nos abre las puertas a, a, a defender más, a entender más tus derechos, a entender más tus obligaciones, a entender más tus privilegios y a estar mucho más alerta y a ser mucho más activo. Porque, por ejemplo, cuando llegó Obama aquí mucha gente se rindió. El cambio, el cambio, ¿no? Ya pensaron que él era el cambio. Esto no es responsabilidad de Obama, es responsabilidad de la gente que luego, cuando él no era el cambio, tenían que haber dicho ¿pero dónde está el cambio? Porque no eres el cambio? Pero no, porque fue tal alivio, en términos de raza, Y, y pero luego, después de ocho años, está claro mmm, que ya había gente movilizándose. Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, nació durante la presidencia de Obama porque la comunidad negra dentro de verle alguna, algunos factores positivos también, también vio muchas insuficiencias que no por ser un presidente negro tenía que arreglar ¿no? la situación de los negros porque esto no lo puede hacer una persona ni pero pero Sí, yo mirándolo en positivo, con el que más he aprendido, no es por él, sino... pero es, es por su... por su fenómeno, es con Trump. En dos, bueno, dos años más el año y medio de campaña. Sí. No sé si sentís ahí que en España, ¿no?, con lo que está pasando y en Europa, que es lo mismo que nos pasó con la crisis económica, creo que aprendimos de economía sí, a batacazos sí, pero sí o no, de, y de leyes y aprendes de leyes no las leyes de, de... te haces yo creo más te eh, haces mejor ciudadano porque te te implicas más, creo, que estaría bien estar implicado sin necesidad de que llegara alguien como él. Sí. Eso también lo reconozco. Pero aquí, por ejemplo, no pasaba. Te digo, en 2014 los, los, socialistas, los socialistas demócratas de América eran 4.000, ahora son 45.000. Sí. ¿Alguna pregunta? Te damos las gracias si no hay preguntas. Sí. Sí. Sí. estamos esperando que llegara Paco, que seguro que tenía muchas más preguntas, pero te vas a librar. O sea que ya puedes relajarte y, y te damos las gracias por habernos compartido. Porque la verdad es que yo tengo la sensación, ¿eh, como periodista, que también llegan muchas informaciones de Trump muy anecdotizadas. O sea, que nos quedamos con titulares hasta aquí, hasta aquí, digo, ¿eh? Y, lo sé, lo sé, totalmente, y totalmente. Si sí, sí, yo soy parte del problema. No, no, no, no te estoy echando culpa a ti. Lo que quiero decir es que nos quedamos con cosas muy superficiales que no entendemos luego el, el, el de dónde vienen. Sí, a mí me pasa, yo soy de, yo soy de Pamplona y te digo porque también Trump es diferente. Es verdad que la tecnología ha cambiado y las redes sociales y lo que quieras. Pero yo durante años, cuando iba a mi casa a ver a mi familia, nadie te... Bueno, sí, sabían cuatro cosas. Yo llego y todo el mundo sabe ¿no? la, lo que es el titular de todo. Uy, pero ¿este MacDog quién es? ¿Este General Matis? Eh, las anécdotas, exacto, como tú dices. El titular lo sabe todo el mundo. Y yo todo el tiempo estoy peleando y es un reto. Es un reto conmigo como profesional y luego con los jefes en Barcelona para intentar... Bueno, hay noticias que tienes que dar porque tienes que dar. Pero sobre todo es crear para fin de semana temas de lectura que sean de fondo, explicando las cosas, poniéndolas en contexto, en un contexto histórico, en un contexto de este momento, en un contexto lo que sea, pero no dar las noticias eh, así rápidas, cortas, sin explicación, porque de Trump, si, mira otro, es que es un maestro y él venía del mundo o sea, él, él lleva toda la vida vendiéndose a sí mismo, mintiendo. porque ha mentido toda la vida? Es que no es nada nuevo. Lleva mintiendo toda su vida, lleva siendo un racista toda su vida, lleva vendiendo marca, las letras doradas sin nada detrás, toda la vida. En eso ha construido el negocio. En eso ha construido su negocio. Pero es que luego tuvo 14 años un programa de televisión realidad y, y ha llegado... En un momento en que me salto los medios, ahora yo me comunico por Twitter, no, no hago ningún respeto a las normas eh, aquí de nada, comunico lo que yo quiero, voy tanteando, miento, a ver, pasa algo, no pasa nada, pues puedo decir otra. Y es, las teles aquí, y por lo menos algunas lo han reconocido, es que les vino la vaca, vamos, mmm, sagrada, porque les dio tanta audiencia, les dio tanto dinero pero, pues, era un juego doble yo recuerdo con el periódico discutir antes de que hubieran sido las primeras primarias me decían, Trump, Trump, Trump y digo, oye, que no le ha votado nadie todavía 16 candidatos, todo y es que le ha contestado Cameron, es que le ha contestado y digo, ¿y qué? pero esto fue en verano de 2015 en verano de 2015, y hemos contribuido a crear el monstruo. O sea, él, él es monstruoso, pero hemos, con, hemos ayudado mucho a crearlo. Los medios tienen una responsabilidad brutal. Brutal. Y yo veo paralelos, por ejemplo, yo estoy en la distancia, pero yo el año pasado, cuando vi la cobertura de Vox, vi muchos paralelos. Sí, sí, sí. Muchos paralelos. Y, y y luego he visto paralelos en resultados sí, <risa> no, sí, entonces digo, hay que estar periodo, pues, creo que muy alta de ah. sí. bueno pues nada Andrea, la próxima vez así si nos charlas en directo vale alá, la y cogemos un tema concreto que igual privado más Yo no ha sido la verdad bien, si bien. Ha sido verdad. si si si si si si si si si muy bien. Oye, que ojalá estuviera ahí, que qué suerte tenéis de tener un sitio así en Santander. Viva la vorágine, viva vosotros que habéis ido ahí a tomar las pastas. Y a hablar. Si y alguien viene por Nueva York, que me busque. de aquí estaré. Genial. Gracias, Idoña. Chao. Adiós. Chao.